Muy bien, entonces eh, vamos a continuar con nuestro módulo. Eh, ya en la clase número tres, vamos ahora eh, a referirnos a la identificación de peligros, evaluación de riesgos eh, para sus medidas de control. ¿De acuerdo? Bien, eh, ante todas las la bienvenida, buenas noches. Eh, les habla Mario Cabrera Placencia, soy ingeniero químico de profesión con especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿de acuerdo? Vamos a realizar esta, esta noche eh, la, la la charla correspondiente a la tercera sesión. ¿De acuerdo? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eh, quisiera saber, por favor, si es que se me escucha. Eh, estoy leyendo, hay algunos alumnos que no me escuchan. Quisiera estar seguro, por favor. ¿Se, se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, algunas reglas preliminares para la clase, ¿no? Eh, colocar su nombre y apellido, ¿no? Eh, activar el, el, el micrófono para alguna consulta, ¿no? Una consulta, un aporte, una pregunta, lo que usted se referente a lo que se está comentando, ¿no? Apagar la cámara, ¿no? El chat solamente está permitido para, para preguntas. Y básicamente, esas son las reglas para empezar nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Es importante su participación, ¿no? Eh, para que sea más llevadera la reunión. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Eh, vamos a hacer un, una introducción, ¿no? A la parte de. de Cómo se llega o desde los inicios ya se viene eh, eh, teniendo en consideración eh, más que todo eh, la identificación de peligros, ¿no? Y evaluación de los riesgos, ¿no? Posteriormente ya se dieron el tema se dio el tema de los controles, ¿no? Vamos a ver eso en la parte introductoria. Eh, en el segundo aspecto vamos a ver cómo podemos identificar los peligros, ¿no? Sabemos que los peligros siempre van a estar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos identificarlos. En el tercer punto, vamos a ver la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Cómo podemos, sabiendo que contamos, que tenemos, que hay, que existen determinados peligros, cómo podemos evaluar los riesgos para posteriormente realizar las medidas de control necesarias? y así evitar, evitar cualquier evento no deseado. No desea. Muy bien, vamos a empezar entonces con la introducción. Fíjense, acá tenemos... Eh, dice, ¿no? El hombre desde el principio de la historia se ha enfrentado a condiciones de riesgo a las cuales se ha tenido que enfrentar, ¿no? Eh, recuerden que riesgo eh, es la consecuencia... ¿no? del de, de peligro, ¿no? Estos conceptos son fundamentales, eh, cruciales, que los manejemos el día de hoy, dado que vamos a aprender a eh, identificar peligros para después evaluar los riesgos y finalmente controlarlos. Entonces, si vamos a identificar el peligro, ¿no? primero tenemos que saber qué cosa es un peligro, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de peligro? ¿Ya? Entonces, una de las definiciones podría ser que peligro es todo aquello que produce un daño. O sea, peligro es sinónimo de daño. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿daño a qué? Puede ser daño fundamentalmente a la persona, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? A las operaciones de una determinada empresa a los procesos que realiza una, una empresa, una compañía, ¿no? E inclusive daño a la infraestructura de la empresa, ¿no? Pero en, en, en resumen, se define así, ¿no? Es todo aquello, ¿no?, que produce un daño, ¿de acuerdo? Eso es peligro, ¿ya? Eso no olvidar, ¿no? El, el sinónimo de peligro es daño, ¿ya? Entonces, eh, la consecuencia que me va a generar un peligro ya eh, a eso se denomina riesgo de acuerdo riesgo es la consecuencia del peligro ya entonces qué pasa si eh, yo estoy transitando por una por una por las instalaciones de la de la empresa y bueno observo que paso por el área de mantenimiento se me ocurre por la pared de mantenimiento y no observo no me doy cuenta no que el piso está eh, con aceite no entonces eh, resbalo caigo no me golpeo eh, el el el hombro, la pierna, ¿no? Y, su, y, y, y consecuencia de ese golpe, se me generan heridas. ¿De acuerdo? Entonces, el peligro, ¿no? El peligro ahí, ¿no? Es el piso, ¿no? Que está con aceite. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el peligro. Recuerden, peligro es sinónimo de daño. ¿Ya? Daño. ¿Ya? Entonces, si no estuviera... Si no hubiera estado el piso, ¿no? Con aceite, nada de eso hubiera ocurrido. Se dan cuenta, ya. Entonces, el peligro en este caso me representa el piso que está con aceite. Ahora, la consecuencia de ese peligro, ¿cuál fue? Que me caí, que me golpeé, ¿no? Que me hice herida, ¿no? Se dan cuenta son consecuencias del peligro, y esos son los riesgos. Riesgo de caída, riesgo, riesgo de torcedura, riesgo de golpe, riesgo de herida. Es la consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, estos conceptos, ¿no? Desde tiempo atrás ya se han venido dando. ¿no? El hombre desde el principio de la historia se ha enfrentado a condiciones de riesgo a las cuales se ha tenido que enfrentar. No es un tema de hoy, es un tema de data desde, desde muchos, muchos años atrás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eh, haciendo un poco de historia, ¿no? Es importante saber que esto, lo, lo, lo de los peligros, de los riesgos, no es un tema nuevo. ¿Ya? El hombre siempre, durante sus actividades, siempre va a estar expuesto, ¿no? A peligro, a riesgo. Claro que sí, ¿ya? El tema, el tema acá es minimizar los riesgos, ¿de acuerdo? Que las consecuencias no sean tan, tan críticas, tan severas, tan fatales, ¿de acuerdo? Ya, entonces, justamente esta reunión sirve para eso, ¿ya? Muy bien, entonces, esos conceptos de, de, de peligro, de, de riesgo, ¿sí? Eh, quisiera que lo tengan bien en claro. ¿De acuerdo? Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, por ejemplo, eh, se me ocurre en un taller de carpintería, ¿no? En un taller de carpintería. no eh, Si yo les digo que mm, solamente un trabajador, solo un trabajador, está conduciendo un tablón de madera largo, un tablón de madera largo, ¿no? Eh, eh, quisiera que ustedes me indiquen... Eh, Ahí cuál sería el peligro y cuál serían los riesgos. ¿No? Repito, ¿no? Si es que en un taller de carpintería, un trabajador, un carpintero solo, ¿no? Está conduciendo un tablón largo de madera, ¿no? Entonces ahí cuál sería el peligro y cuál serían los riesgos. A ver, ¿qué me pueden decir, por favor? Jaime me dice la madera, el peligro. ¿Ya? Carlos, el peligro sería trasladar el tablón, el riesgo es golpearse con el tablón. ¿ya? Peligro es el uso del tablón, riesgo es golpes, fracturas. El peligro sería la madera y los riesgos el tropezarse y caerse. ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Así es. ¿Ya? Así es. Eh, fíjense, acá, acá, eh, todo, todo aquello que produce daño, ¿no es cierto?, es el peligro, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, definitivamente, el, el peligro, ¿no?, el peligro es el tablón de madera, ¿no es cierto? El peligro es el tablón de madera, ¿no? ya eh, Y yo les pregunto, eh, ¿el carpintero también representaría un peligro o no? Me, ¿Qué me diría? El trabajador que conduce el carpintero, que conduce el tablón, ¿también representaría un peligro no? Claro, también, ¿no es cierto? Porque ¿quién es el conduce, eh, que conduce de manera insegura el, el tablón de madera? Pues es el carpintero, es el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello, ¿no es cierto?, que produce un daño es el peligro, definitivamente, ¿no es cierto?, la madera, de hecho, es el peligro, pero quien conduce de esa manera, ¿no? el tablón de madera, es una persona, ¿cierto?, entonces, esa persona también, ¿no es cierto?, representa un peligro, se dan cuenta, ¿ya?, entonces, muy bien, en este caso, observamos dos peligros, ¿no es cierto?, ¿no?, el trabajador, cierto y la madera propiamente dicha se dan cuenta no por qué porque para empezar un tablón largo de madera no lo debe cargar una sola persona sino como mínimo dos se dan cuenta ¿Ya? entonces él podría no es cierto también tener el riesgo no es cierto de qué no el, el peso el tablón de madera sobre su espalda cierto una carga sobre su espalda para empezar no no entonces eso ya acarrearía un riesgo. Ahora, como ustedes también lo dicen, ¿no? El riesgo, ¿no es cierto? De golpe, ¿no? Eh, de impacto, de choque, ¿no? Con otros trabajadores, ¿no? Riesgo de caída del tablón también sobre una persona que pueda dañarla, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿eh? fíjense eh, que podemos distinguir ante un escenario, ¿no? No solamente un peligro, sino más de un peligro. Y generalmente... Cada peligro tiene más de un riesgo, o sea, más de una consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, queda claro eh, la definición de lo que es un peligro y un riesgo. Quisiera saber su, su opinión, su, eh, su aporte de repente, si hay alguna duda, porque me interesa que estos dos conceptos al menos estén claros para poder eh, entender, ¿no? Eh, los, los, eh, los controles posteriormente, ¿ya? Muy bien, perfecto, ¿ya? Entonces, avanzamos. Lo dije, ¿no? La máquina de vapor en el siglo XVIII causó el aumento de los accidentes debido al cambio en las operaciones de trabajo. Las condiciones de operación cambiaron, variaron, y si cambian las operaciones de trabajo, van a cambiar también qué cosa los peligros no es cierto no entonces el el el eh, si, si si cambian los peligros no es cierto evidentemente van a haber nuevos riesgos de acuerdo ahora el riesgo no puede ser alto medio o bajo ya lo vamos a ver ya pero lo que a lo que quiero llegar es que eh, el cambio no es cierto eh, dentro de una organización, en cuanto a la producción, ¿no? A la distribución, en fin, en cuanto a las operaciones que se realicen, los cambios que se dan, eso definitivamente va a traer consigo nuevos peligros, ¿no? Y nuevos riesgos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, en aquella época, definitivamente, pues no hay como ahora el tema de, de protección de prevención, ¿cierto? Como estamos observando en esta, en esta industria, no, no existen equipos de protección personal de ningún tipo, se dan cuenta, ¿no? Entonces, eh, esto no es, como, como les decía, ¿no? esto no es de ahora, ¿no? esto data de muchos, muchos años atrás. ¿no? Este tema de la, de la seguridad ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso hay que... Tomemos conciencia de lo importante, ¿no? Que es eh, prevenir, ¿no? Cualquier tipo de eh, accidente y con mayor incidencia, incidentes. ¿Ya? A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se volvieron más complejos los puestos de trabajo y, por ende, los riesgos, ¿cierto? Entonces... De igual manera, ¿no? eh, todo evento sociohistórico no involucra eh, cambios ¿no? en la producción, en la distribución, en fin, en la cadena de producción de cualquier empresa. ¿no? El tema es eh, que en aquella época no se daba el trato a los trabajadores como el de hoy día. ¿no? Bueno, aunque en realidad eh, debería, ¿no? porque existen... Eh, empresas que, lamentablemente, trabajan sin ningún tipo de protección, como si estuviésemos en la, en la era industrial o posguerra, eh, ¿no? Entonces, eh, uno, uno al ver eso puede deducir que no se ha aprendido nada, ¿no? Entonces, eso es, es triste, es complicado... Y muy riesgoso, ¿no? Porque pone en riesgo la salud, sobre todo de los trabajadores, ¿no? Por desconocimiento o de repente porque no tiene el deseo de hacerlo. En fin, hay tantas variables, ¿no? Lo importante es que no se puede permitir que un trabajador eh, realice unas labores eh, cotidianas de trabajo sin ningún tipo de eh, protección personal, si esta actividad lo amerita, ¿no? Si esta actividad lo amerita. Entonces, ¿qué nos, dice, qué, ¿qué nos dice nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo? Eh, el peligro lo define como in, una situación característica intrínseca de algo capaz de, ocaso, de ocasionar daños. Ahí está, ¿no? A las personas, a los equipos, a los procesos, al medio ambiente, etc. Esa es la definición que nos da nuestro reglamento, eh, el reglamento de la ley. ¿No? En 005 y en 2012 el Ministerio de Trabajo. ¿ya? Que no es otra cosa que eh, la, la que hemos estado manejando hasta ahorita, ¿no? Peligro es todo aquello que produce un daño. ¿Y qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o medio ambiente. ¿Ya? Entonces, eh, si yo realizo un trabajo en altura, no, eh, ¿es probable que yo sufra eh, una caída a desnivel? Pues claro, ¿no? Si yo trabajo en altura, es probable que yo sufra una caída a, a, a desnivel, ¿No? Entonces, vemos que la, la consecuencia del peligro, ¿no? Se le suma otra variable, ¿no? Que es la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, uno tiene que analizar, ah, ya, perfecto, es la consecuencia del peligro. Muy bien. Eso es riesgo. Y, ¿Pero qué también es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que yo sufra, ¿no es cierto? Eh, un daño. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Es probable? ¿No es probable? Entonces, cuando veamos el análisis de riesgos, vamos a ver qué tan probable es cuando yo realice una actividad en la, en la empresa. no Si yo realizo un trabajo en altura, ¿no es cierto?, el riesgo ¿no? de sufrir eh, un daño es mucho mayor a que de repente yo me encuentre eh, realizando trabajos en oficina, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver que los riesgos no son iguales, son distintos, son de diferente nivel, ¿ya? Y vamos a ver cuál es, eh, cuáles son los parámetros que nos van a determinar si un riesgo es alto, medio o bajo, ¿ya? Ya que, ya que tenemos el concepto claro de lo que es riesgo, de lo que es peligro, ahora ya vamos adentrando un poquito más, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Ese es, esa es la secuencia, ¿no? Peligro, ¿no? Todo aquello que produce daño. Riesgo es la consecuencia que me generó el peligro, ¿no? La caída, el golpe, la torcedura, ¿no? Eh, en fin, tantos riesgos. ¿ya? Entonces, eh, podemos mencionar algunos tipos de peligro o daños físicos, ¿no es cierto? De repente, cuando uno realiza trabajos eh, de, que implica una, una manipulación con máquinas que generan demasiado ruido, ¿no? demasiado ruido. Entonces, ahí el peligro, ¿no es cierto?, es la máquina, evidentemente, ¿no? La máquina está produciendo ruido, ¿no? Eh, entonces, eso me va a producir, ¿cierto?, una consecuencia, ¿no? Eh, de repente, una sordera de acá, si es, que hago la, si es que hago frecuentemente ese trabajo, yo voy a tener una enfermedad ocupacional es la sordera, hipoacusia, en fin, ¿cierto? Entonces, acá distinguimos el peligro, que es la herramienta de trabajo que genera el ruido, ¿no? Y la consecuencia, el riesgo, riesgo de sordera. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, otro tipo de peligro físico. Tenemos al calor, ¿no es cierto? Cuando realizamos trabajos en caliente, ¿no? Eh... Acá el peligro, lógicamente, no, es eh, la maquinaria, los equipos que generan eh, estos, no, eh, con altas temperaturas, no. Entonces el peligro es la maquinaria que genera este, este, este calor, no. Y cuál sería el riesgo, no, riesgo de quemadura, ¿no? cierto, fundamentalmente, no. Eh, de esta manera vamos a distinguir, no es cierto, cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿no? De igual manera acá, ¿no? La la vibración, ¿no? Vibración cuando cuando se hacen trabajos eh, so, sobre sobre el suelo, sobre las paredes que generan acá también. Fíjense, ¿eh? fíjense una cosa acá, ¿no? No solamente es el peligro físico de la vibración de la herramienta, ¿no? Porque esta herramienta también genera bastante ruido, se dan cuenta. Entonces acá a la a la vibración no es cierto ¿Qué es el peligro, podemos sumarle también otro, otro peligro que es el ruido. ¿Se dan cuenta, ¿no? Aparte del riesgo que genera la solera, ¿no? ¿Qué otro riesgo vamos a apreciar acá, ¿no? A, las, a, a los miembros superiores e inferiores también, ¿no es cierto? ¿No? Cuando están todo, todo el día vibrando, ¿no es cierto? De hecho va, va a producir una una reacción a nuestras extremidades superiores fundamentalmente, ¿no? Claro, como dice Cristian, ¿no? Vibración hay peligro auditivo y ocular. Así es, ¿no? Porque acá se generan partículas, ¿no es cierto? Se generan partículas, ¿no? En los tres casos, si nos damos cuenta, ¿no? Como decía su compañero, ¿no? Hay riesgo ocular, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sodadura, ¿no? Hay esas esquirlas, ¿no es cierto? Esas eh, partículas diminutas, pero sí, que se pueden incrustar en la vista no y causar molestia acá también no en, en, en cuanto al, al, al calor no puede salpicar también no y lo peor es que está en caliente se dan cuenta no acá eh, en la en la en la operación de, de fundición no fundición están fundiendo ahí y acá definitivamente en la vibración, ¿no? Estas partículas de acá del suelo, del piso, del, del, de la vereda, ¿no? Con la vibración pueden saltar, salpicar hacia la vista del trabajador, ¿no? Entonces, eh, estos ejemplos nos sirven no para determinar los peligros físicos, ¿no? Como ruido, calor, vibración, ¿no? Eh, y a su vez, estos acarrean también en riesgo, ¿no? Que son las consecuencias, ¿no? Sordera, ¿no? Este eh, quemadura, ¿no? Eh, lesiones a las extremidades superiores, ¿no? Por, por, ese, por ese movimiento eh, vibracional con el trabajador. Sí. Peligros químicos, ¿no? Tenemos eh, en cuanto a, a líquidos, ¿no? El almacenamiento, acá vemos, ¿no? Eh, los vapores tóxicos, los gases, ¿no? Monóxido de carbono, ¿no? En fin, el polvo, en fin. Eh, de igual manera, ¿no? Todo peligro, ustedes ya saben que acarrea en, en un riesgo, ¿no? Acá están los peligros químicos, ¿no? Estos eh, peligros nos ayudan, por ejemplo, acá, por eso, acá es la importancia, fíjense, eh, de que todo envase, ¿ya? tiene que estar debidamente rotulado, ¿de acuerdo? Todo envase tiene que estar debidamente rotulado. Acá, por ejemplo, fíjense, acá ven estos, estos pictogramas, estos pictogramas nos indican, ¿no es cierto?, qué tipo de, de producto químico peligroso es, ¿no es cierto? Entonces puede ser un, un, un líquido inflamable, ¿no?, eh, un líquido corrosivo, ¿no? En fin, entonces para eso es importante que estén rotulados, los, los envases, ¿cierto?, que contienen líquidos, ¿no? para saber cuál, para prevenir, definitivamente, ¿no? se si imaginen una persona que no sepa esto y lo manipule, ¿no?, es demasiado riesgoso, demasiado riesgoso, ¿ya? Ajá, muy bien, claro, ajá, muy bien, dicen, invitación a la vista, muy bien, también aislados, es importante esté rotulado. Así es. Así es, Cristian. Tiene que estar rotulado. Correcto. ¿no? Eh, rotulado quiere decir, ¿no es cierto?, que esté con un nombre. O sea, qué cosa contiene ese, ese recipiente. Eso significa rotular, ¿no es cierto? Colocar nombre con una etiqueta. ¿Ya? Y ahora eh, ustedes deben saber que también, como les decía, existen los productos químicos, ¿no es cierto?, pueden ser sólidos inflamables, líquidos inflamables, gases tóxicos, en fin, ¿no? Definitivamente. Y para cada producto químico existe un pictograma, que es este este este cuadradito, ¿no? Naranja, hay un hay un hay un gráfico en particular, ¿no? Que indica qué cosa es, si es inflamable, si es tóxico, en fin, tiene su característica especial, ¿ya? Pues eso eso, eso es importante que ustedes también lo sepan, ¿no? Ya, la, la ficha de seguridad del producto, claro, eh, es una hoja, la hoja MSDS ¿no es cierto? Es una hoja de seguridad, ¿ya? Claro, como dice María Isabel, no manipular el producto sin leer instrucciones de seguridad, así es, ¿ya? Como dice César, ¿no? La, miren, en este, en este caso particular, ¿ya? De, de líquidos, de productos líquidos peligrosos, ¿ya? cada producto químico tiene que traer consigo su hoja de seguridad, ¿ya? ¿Qué es la hoja de seguridad? La hoja de seguridad es una es una hoja, es una hoja informativa, ¿ya?, del producto químico. O sea, ahí van a, van a leer ustedes cuál es la composición de ese producto químico, ¿ya? Pero no solamente eso, no solamente la composición, le va a poder a cuánto a qué temperatura se inflama no a qué temperatura eh, ebulle, en fin aspectos técnicos pero aparte de eso les va a decir cómo no es cierto manipular ese producto químico de qué manera no es cierto hay que eh, utilizarlo si es que se va a trabajar con él ya entre otras cosas lógicamente no entonces Ahí ustedes van a ver en la hoja de seguridad van a leer cuáles son no es cierto eh, las maneras en que uno tiene que manipular ese producto químico ya y de acuerdo a eso ustedes tienen que realizar la, la manipulación lógicamente por personas que estén debidamente capacitadas ya entonces es importante eso lo de la lo de la hoja de seguridad ¿okay? uh -huh. ¿qué más nos dicen por acá es este, Jaime nos dice, es para el traslado en vehículos, almacenamiento de productos, procedimientos. Claro, también, ¿no? O sea, definitivamente, si hay una, una, un transporte de estos productos químicos, también, ¿no? Y ustedes, no sé si han visto, hay un rombo, un rombo de, de seguridad, ¿no? En cual nos dice, ¿no? Por ejemplo, eh, ese producto químico es dañino para la salud, ¿no? Es corrosivo, ¿no? Es inflamable. Entonces, de acuerdo a eso, y al número que tenga en ese rombo, usted, uno puede saber qué tan perjudicial es para la salud o no. ¿ya? Muy bien, pero igual, el, lo que estamos viendo acá es el peligro, ¿no es cierto? En realidad, esto representa un peligro, definitivamente, porque nos puede causar daño, definitivamente. ¿ya? Entonces, para evitar eso, una de las alternativas es, y, y es importante... Eh, la más importante, diría yo, rotular, rotular los envases con productos químicos eh, peligrosos, ¿ya? Eh, otra es leer la hoja de seguridad, ¿cierto? Y otra, como bien decía su compañera, no hay que manipular ningún producto químico. En realidad, nada que no sepamos eh, cómo, cómo se, se, cuál es su, la manera de operar, la manera de utilizar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nunca, nunca se arriesgan a tanto. Claro, tenemos que identificar el peligro ¿no? para tomar medidas de control y minimizar el riesgo. Así es. ¿no? Por ejemplo, ya entrando ya en, en, en materia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este es, este es mi peligro, ¿no es cierto? Yo tengo que ver eh, cuánta, eh, qué tanto, eh, eh, cuál es el riesgo ¿no? que voy a, voy a tener, cuál va a ser la consecuencia, no? si por ejemplo es un líquido que, eh, corrosivo. ¿no? es un líquido corrosivo tengo que ver varios, varias variables para determinar si ese riesgo va a ser alto medio o bajo ya ya vamos a ver eh, qué aspectos se consideran ya bueno los los peligros no solamente están pues en las en las en la en las empresas en las industrias no sino en la calle no fíjense este vehículo está produciendo monóxido de carbono no altamente contaminante, ¿no? No solamente el medio ambiente, sino, sino también a, a nosotros, a las personas, ¿se dan cuenta? ¿No? Y bueno, ahora por el tema de pandemia nosotros estamos con mascarilla, ¿no? Pero, pero igual, antes de la pandemia eh, no teníamos mascarilla y estos, estos vehículos igual producían monóxido de carbono, ¿no? Y nosotros aspirábamos a ese monóxido de carbono, ¿se dan cuenta? ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, tomar las previsiones del caso, ¿no? Porque es responsabilidad tanto del conductor, ¿no? Fundamentalmente. ¿no? ¿Qué me dice, dice ¿Profesor, es importante también capacitar al personal a su cargo sobre estos temas que muchos a veces desconocen? Por supuesto, claro. O sea, el tema, ¿cierto? Eh, es ese, capacitar al, al, a las personas, ¿no? Capacitar a las personas, porque si uno no capacita a las personas, ¿no? sobre todo, imagínate que no, no capacites a las personas que manipulan estos, estos eh, líquidos inflamables, peligrosos o corrosivos, ¿no? O la capacitaste, pero no aprobó, no aprobó la capacitación, no te sirve de nada, ¿se dan cuenta? Entonces, es fundamental capacitar a las personas. O sea, si no capacitas en estos temas que son críticos, no, olvídate, puede haber un accidente incapacitante o mortal, ¿no? Es de suma importancia capacitar sobre esto, ¿ya? Claro, como dice Samantha, todo es peligro, en realidad, todo es un peligro, absolutamente todo. De alguna manera u otra, todo representa un peligro, porque todo puede causarnos daño, ¿no es ¿cierto? Por ejemplo, eh, la, la semana pasada que estuvimos auditando a una tienda comercial, ¿no?, eh, ponía eh, me, me fijé que que ponían la la lejía no ah, eh, cuando uno va a un centro comercial bueno ve los los los eh, estos eh, eh, racks no donde colocan todos los productos no pero no solamente aparte de esos racks que que, que pertenecen lógicamente fijos colocan como una una base para poner fuera delante de los racks ¿No? He visto que ponen lejía, lejía, ¿no? Y, y las ponen en, en a, a nivel del piso ponen dos o tres pisos, ¿ya? Y ponen lejía ahí, y bien, bien juntas y todo, ¿no? Entonces, no, pues, esa es una observación. ¿Por qué? Porque no solamente uno, eh, la lejía de por sí, ¿no es cierto?, ya eh, genera un riesgo, ¿no? Imagínense. ¿No? se cae se cae ese, ese, y, y la lejía puede de, de recipientes pesados no pesados sumamente pesados o sea el hecho de que caiga solamente una, una, un, un envase este pesado de lejía ¿no? aparte de poder golpear a la persona que, que, que transita ¿no? imagínense que, si, que se, que se vierta el contenido no por, por la caída entonces, no, eso eso nosotros lo observamos en la, en la, en la tienda y, y, e indicamos que no, que, que eso se tiene que, que, que mover de ese, de ese lugar, ¿no? Representaba un alto riesgo y más aún ahora con, con las fechas de, de, de fiestas que va a de haber mayor demanda. ¿Se da cuenta? ¿No? Muy bien. Ajá. Por supuesto. O sea... Eh, Miren, yo les digo una cosa. Eh, cuando cuando uno, eh, por eso por eso es importante preguntar, consultar, ¿no? Lo que uno no no no no no le entiende bien o, o cree no entender o tiene duda. Por eso es importante que en las capacitaciones ustedes pregunten y consulten, porque a su vez ustedes pueden capacitar a su personal cierto a otras personas en seguridad que de repente no saben o sea, cuando le dicen qué cosa es seguridad piensan que es algo de de cuidar el bien patrimonial no es otro tipo de seguridad no la seguridad patrimonial a la seguridad en el trabajo de acuerdo ya, las dos son importantes no pero por eso les digo o sea es importante que ustedes todos los conocimientos que adquieren en una capacitación los difundan de esos ese es, ese es el objetivo también o sea, ¿por qué? Porque si ustedes difunden lo aprendido en el tema de seguridad, ¿no? Entonces se va a llegar al objetivo, ¿no? Que es minimizar, ¿qué cosa? Los riesgos que hay, a, a, a, no les digo a nivel local, ni de Lima, sino en todo el Perú, porque en realidad en seguridad nosotros estamos bastante rezagados. Entonces, hace falta tomar conciencia. Y si cada, de, cada uno de ustedes toma conciencia y lo divulga, lo difunde, entonces estamos realmente cumpliendo el objetivo, ¿no es cierto? De eh, evitar de que los de, las demás personas tomen conciencia de lo importante que es la seguridad, que sepan qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo, ¿no? ¿Qué es un incidente, qué es un accidente? No le va a ir a hablar de frente al trabajador, ¿no? Con términos que no entiende porque se va a aburrir y no va no no no no no va a cumplir el objetivo. Lo primero es el ABC. Si nosotros vamos a hablar de hiper C, no voy a ir de frente pues a la a la matriz a hablarle cómo se hace un hiper C. Usted tiene que saber qué es peligro, qué es riesgo, los conceptos fundamentales y de acuerdo después de eso ya vamos a ver de qué se trata el hiper C, -se. ¿se dan cuenta? Igual a los trabajadores y bueno, los trabajadores con mayor razón, porque hay trabajadores muy buenos de repente en su, en su trabajo, pero no han tenido la oportunidad de, de ir al colegio, ¿no? Entonces, tienen que tener o sea, una, una, una, una forma, una manera no de saber llegar al trabajador. ¿ya? Entonces, perfecto. O sea, si ustedes van a capacitar, genial, excelente, los felicito. ¿no? Muy bien. ¿No? y así podemos hablar de muchos más peligros químicos no ya hemos dicho que eh, para cada peligro existe más más de un riesgo no y el tema es controlar los riesgos bueno los peligros biológicos también no o sea eh, tenemos a los virus no a los bueno a los insectos los roedores en fin no que definitivamente el riesgo es que atentan fundamentalmente contra, contra nuestra salud, ¿no? Ya lo hemos visto en el último en los últimos tiempos, los últimos meses eh, lamentablemente cuántas vidas humanas ha causado el, el, el virus eh, sars dos ¿no? El COVID-19 entonces eh, bueno eh, de repente eh, fíjense ¿eh? Eh, es importante, claro, la, la vacuna eh, hizo que, que, la, que el índice de mortalidad eh, disminuyera, ¿no? Pero fíjense, hasta antes de la vacuna, ¿cuántas personas no eh, murieron? Mm, mm, a ver, por descuido propio, ¿no? Por descuido propio, porque... Eh, con ese criterio de, de que no hubo vacuna, hubiéramos, hubiéramos muerto todos, ¿no? Entonces, eh, la importancia, ¿no? De, de saber que el peligro existe. ¿Se dan cuenta? El peligro existe y tengo que saber cuál es el riesgo. El riesgo era de muerte, ¿no? La consecuencia era la muerte, ¿no? Entonces, tenía que tomar una medida de control careta, mascarilla, aislamiento, distanciamiento, ¿no? eh, evitar salir lo, lo, lo, lo más posible de casa. Entonces, personas que, o sea, eh, hicieron caso omiso de esto. Claro, uno entiende, ¿no? Que bueno, que hay, hay eh, personas que trabajan, viven del día a día, ¿no? Ah, es, es otro tema, ¿no? También, ¿no? Ahí hay, hay un tema importante también, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es, es la vida de uno, ¿no? Es la vida de uno, ¿no? Lamentablemente eh, ha costado muchas, muchas personas fallecidas y bueno, hay que, hay que eh, ver que no solamente un virus mortal eh, puede llegar como ya lo hizo a, a, a nosotros, sino diferentes tipos de virus, ¿no es cierto? Eh, no solamente virus, sino también animales, ¿no? Que siempre nuestras condiciones de trabajo sean ordenadas, limpias, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, ese es nicho pues, para, para que colulen insectos, en fin, ¿no? Y eso hay que evitar, ¿no? El orden y la limpieza forma parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos peligros biológicos fundamentalmente dañan a la persona humana, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener, tener conciencia, ¿no? Yo recuerdo eh, en una universidad eh, de, que me desempeñé como el laboratorio de, de química, ¿no? Eh, eh, eh, antes de que, de que, de que llegara, y yo, no, yo no, no lo sabía, ¿no? Que hacían sus, las reuniones de, de cumpleaños en, en el laboratorio de, de química, imagínense. No, bueno, era un laboratorio amplio, sí, pero o sea, no pues, ¿no? Eh, llevaba eh, eh, bocaditos, torta, gaseosa, ¿no? Se imaginan todo eso dentro de un laboratorio de química, ¿no? O sea, no, pues, no sé a quién se le ocurrió mejor idea, ¿no? Entonces, por más que uno mantenga el, el laboratorio, las mesas de laboratorio limpias, aseadas, ¿no? Siempre van a quedar partículas minúsculas de un reactivo, ¿no? De algo. Imagínense, pues, que, que ahí coloque, pues, su chisito no sé, ¿no? O sea, no, definitivamente no. Hay, hay, hay que tener criterio también, ¿no? Entonces, eh, cada cosa en su lugar, ¿no? Si es laboratorio de química, es para el laboratorio de química, ¿no? Y si va a hacer una reunión así con un compañero de trabajo, bueno, pues, un, un lugar destinado precisamente para eso, ¿no? No podemos mezclar las cosas, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto, ¿no? Eh... Está, eh, se enmarca dentro de una normativa, ¿de acuerdo? Nuestra ley fundamentalmente es la 29783 y su reglamento, ¿de acuerdo? Fundamentalmente vamos a trabajar con ello, ¿ya? Eh, vamos a ver que existen diferentes eh, métodos de hiperc ¿ya? Eh, lo que quiero que hoy día tengan en cuenta es eh, cómo se realiza el hiperc ¿De acuerdo? Que es sencillo, ¿no? Hay, hay varios métodos de hacer el di per se, no es el único. Yo voy a dar un método, ¿no? Pero existen también otros que también son importantes y eso es de acuerdo a la, a la realidad de la empresa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, la, nuestra ley, la 29.783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 21, nos indica lo siguiente. Fíjense... Las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad, ¿no? Entonces, miren, eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir ¿no? y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el tema fundamental acá es eliminar el peligro, ¿no es cierto? Y si se elimina el peligro, lógicamente, el riesgo, definitivamente, ¿no es cierto? Porque ustedes ya saben que el riesgo es la consecuencia del peligro. Y si no hay peligro, ¿no? la consecuencia es cero, ¿cierto? Porque no hay peligro. ¿Qué, qué consecuencia va a haber si no hay, no hay peligro? ¿Ya? Entonces, después nos dice... Si es que hubiera el peligro, ¿no es cierto? Hay que controlar el riesgo. Entonces, fíjense, nosotros podemos deducir una cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería mi, mi primera medida de control? ¿Cuál sería mi primera medida de control? Ya, ya, ya, ya hablando de control, ¿ah? fíjense, ¿ya? ¿Cuál sería la primera medida de control? ¿Ya? Eh, que, que tendría que tener. A ver, a su criterio. ¿Cuál sería la primera medida de control? Ya, ahí, ahí, Samantha, acuérdate, no, no sé si, si tú has estado en la, en la clase anterior, no lo sé, ¿no? Pero la, el uso del bebé es la última. ¿Ya? Y eso me sirve. ¿No? Y, y gracias por tu, por tu intervención, porque no sé si la mayoría ya, pero eh, bastantes, bastantes eh, personas creen que la primera medida de control es el uso de PP, cuando es la última, es la última. U utilizar los equipos de protección personal, ya vamos a ver. Miren, tengo mi, ya sé cuáles son mis peligros. Ya sé cuáles son mis riesgos. Y ahora tengo que determinar la medida de control. ¿Ya? La, la medida de control... Perdón, la, la, el uso de MP... ¿Ya? Es la última medida de control. Capacitación, dice Jaime. Ja, capacitación es la penúltima, Jaime. Capacitación es la penúltima. ¿Ya? Entonces, miren. Yo les quiero decir una cosa. ¿Cómo? O sea... Eh, a ver. Miren... Si yo, si yo elimino el peligro, ¿voy a tener riesgo? ¿Sí o no? Si yo elimino el peligro, ¿va a haber riesgo o no? ¿Qué me dice? Por supuesto, ya no hay riesgo. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho que es riesgo? Es la consecuencia del peligro. Si yo, elim, si yo elimino el peligro, se acabó, no hay riesgo, no tengo que controlar nada, ¿sí o no? ¿No? No tengo que controlar nada. ¿Se dan cuenta? Si yo ese piso con aceite, ese piso con aceite, ¿no? Lo mantengo siempre limpio, ¿no es cierto? Siempre limpio, ¿no? ¿Qué voy a controlar? No voy a controlar nada. Está limpio. ¿Es ¿Cierto? ¿No? Pero como está sucio, ¿no? Como está con aceite, ¡ah, ya! Mi medida de control, ¿qué cosa es? Limpiar, ¿no es cierto? ¿No? El piso del de área de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? Así es, Samantha. Entonces, ¿cuál es la primera medida? eliminar el peligro. Esa es la primera medida. Tengo que eliminar el peligro. Si elimino el peligro, me olvido del riesgo, pues, porque no hay riesgo. ¿Sí o no? No hay riesgo. ¿Y si no hay riesgo, qué voy a controlar? Pues, ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Recuerden, la clase, la, clase, la clase pasada hablamos sobre jerarquía de controles. ¿No es cierto? El primero... Era eliminar el peligro. ¿De acuerdo? Muy bien. No puedo eliminar el peligro. ¿Qué voy a hacer? Sustituir el peligro. ¿Ya? Muy bien. No puedo sustituir el peligro. ¿Qué hago? Medidas de ingeniería. ¿Ya? Si es ergonómicas, en fin. ¿Ya? No puedo, no puedo tomar medidas... No, no basta con las medidas de ingeniería. ¿Qué, qué, qué se toman? Medidas administrativas dentro de las cuales está las capacitaciones procedimientos de trabajo ¿no? y al final uso de equipos de protección personal esas son las control. Que... cuando nosotros ya lo vamos a ver hoy día porque ese tema nos toca hoy día cuando, nos, cuando veamos cómo controlar un peligro ¿de acuerdo? cómo minimizar un riesgo, lo primero que tiene que estar en su cabeza es ¿Puedo eliminar el peligro? Si lo puede eliminar, perfecto. Hágalo. ¿Ya? Si no se puede, bueno, sustituya el peligro. Sustituyalo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, tome medidas de ingeniería. Ya voy a poner ejemplos para que se entienda mejor. Después, ¿qué es? Medidas administrativas, que ya les adelanté, ¿No? Colocar eh, señalizaciones, procedimiento de trabajo, capacitaciones, en fin. Y al final, las medidas de control son los equipos de protección personal. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta, por favor, cuando elaboren su IPER, cuando capaciten a su personal. ¿Ya? Fíjense, jerarquía de controles. ¿Ya? Jerarquía de controles. ¿Ya? Muy bien. El punto, a ver, ¿qué dijimos? Se debe combatir y controlar a los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Ya. Punto B: tratamiento, control o aislamiento, ¿no? Y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. Entonces, esto. Eh, el, la medida de control en este aspecto está relacionada a qué? Nos dice técnicas, medidas técnicas o administrativas. Ya. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un riesgo, no, eh, Y no, podemos eliminarlo, no, podemos eh, sustituirlo, no, podemos tomar medidas de ingeniería. El siguiente es medidas administrativas, ¿Qué es lo que nos está hablando acá. Entonces, ¿las medidas administrativas cuáles son? Las medidas administrativas básicamente son, como dijo su compañero, capacitar al personal. Capacito al personal, ¿no? Para evitar eh, cualquier eh, riesgo, ¿no? Ante determinada situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que en una empresa. En una industria, ¿no? Eh, existe un, eh, un alto índice de ruido todo el día. ¿De acuerdo? Producida lógicamente por una máquina. ¿Ya? Entonces, ¿qué eh, eh, La máquina nos representa el peligro, ¿no es cierto? O sea, el peligro físico, que es el ruido. Hay muchos, altos... alto el... el Alto los, los describe. Entonces, el peligro es la máquina. ¿Puedo eliminar? ¿Puedo eliminar el peligro? O sea, ¿puedo eliminar la máquina? O Se olviden, bueno, no, no habría producción. ¿Se dan cuenta? No habría producción. Entonces, si elimino la máquina, no hay producción. No puedo eliminar la máquina, ¿no? puedo sustituirla, que es el segundo aspecto de jerarquía de controles, puedo sustituir la máquina por otra, bueno, si es que va a sustituir la máquina por otra, esa otra máquina debería generar menos decibeles que la, que la anterior, ¿no es cierto? Si no, no tendría sentido, ¿no? Pero tendría que tener las mismas condiciones, ¿no?, para la producción, ¿no es cierto?, porque de nada sirve que, que, que produzca menos decibeles. Cuando la productividad de la empresa no va a ser la misma. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si es que no puedo eliminarla, la sustituyo. Si no puedo sustituirla, paso al siguiente punto, que es tomar controles de ingeniería. Por ejemplo, ¿no? eh, generar uno, un dispositivo o algo que reduzca ¿no? eh, los decibeles de la máquina. ¿No? Entonces, de repente podría haber, ¿no? En buena hora y de repente no. Entonces, no existe, vamos a poner, no existe, ¿no? Eh, eh, un aspecto ingenieril, que es el tercer orden de la jerarquía de controles, ¿no? No existe un control de ingeniería. Entonces, pasamos al cuarto punto, que es el que estamos viendo acá en la letra B, ¿no? Control administrativo. Entonces, ¿qué hacer ante esa máquina que produce ruido? Uno, procedimientos de trabajo. Entonces, en el procedimiento de trabajo debe de constar qué cosa? Que los trabajadores, dada la, a los altos decibeles de, de ruido de la máquina, tienen que utilizar obligatoriamente sus orejeras, tapones de oído, en fin. ¿Se dan cuenta? Eso es un control administrativo, ¿ya? Que indica el procedimiento de trabajo. Otro, las señales de seguridad. Eh, colocar eh, antes de ingresar a esa área una señalización de color azul, que ustedes saben que es de, de obligatoriedad y que no obligatorio el ingresar a esta área de trabajo, colocarse sus orejeras o tapones de oído, en fin, ¿ya? para evitar ¿no? el, el, el ruido excesivo en esa área. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eh, otra, capacitar al personal. ¿no? capacitar al personal que, que sepa que en esa área ¿no? existen altos índices de decibeles de ruido ¿no? que es eh, importante tener en, cuenta, tener en cuenta a todo el personal que cuando ingrese o va a ingresar a esa área ¿no? lleve ya su eh, orejera o su tapón de oído ¿de acuerdo? a eso nos referimos con medidas administrativas ¿ya? muy bien el tercer aspecto, minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. ¿no? Bueno, eh, claro, acá eh, existe lo que se conoce como ATS, ¿no? Análisis de trabajo seguro, ¿no? Que es un análisis que, que se realiza antes de realizar la función, ¿no? Para determinar cuáles son los peligros, los riesgos a los cuales uno está expuesto. ¿no? y lógicamente determinar las medidas de control todo análisis todo análisis que uno que uno haga de peligros y riesgos no no están aislados tienen que tener su medida de control para saber cómo controlamos esos esos eh, esos peligros eso cómo, cómo reducimos los riesgos para eso es la medida de control ya letra D programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. Claro, lo que dijimos, ¿no? Si se puede, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Cómo les puedo decir? Eh, variar, ¿no es cierto? Eh, eh, sustituir, ¿no? Eh, el, el riesgo, perfecto, ¿no? Eh, eh, sería lo ideal, ¿no? Lógicamente, ¿no? O sea, si el riesgo es alto, y yo lo puedo sustituir por uno que me genere un riesgo medio, definitivamente tengo que hacerlo. Definitivamente. ¿Ya? Y en el último caso, facilitar equipos de protección Federal Miren, ¿ah? en el último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo digo yo lo dice la ley en su artículo 21. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, debemos de tomar en consideración ¿no? este artículo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este punto, por favor. Me gustaría escucharlos también o, o leerlos. Este, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este, ¿Ha habido alguna circunstancia o usted ha tenido una experiencia eh, que ha hecho eh, en donde se ha logrado disminuir el riesgo a cero? Para el lo último, lo lo ulti, lo disculpa, no te escuché, que sé qué. ¿Si ha logrado alguna vez usted, así, en su experiencia, lograr reducir el riesgo a cero? ¿O que presente una empresa en un área riesgo cero? Ah, ya, ya te entendí. Sí, eh, en las empresas que yo he estado, en realidad eh, no, ¿no? Eh, porque entiendo que tu pregunta va hacia eliminar, ¿no es cierto?, el peligro, ¿no? Entiendo que va hacia eso, ¿no? Entonces, mire, acá el tema es eh, en conjunto. ¿A qué me refiero a eso? Uno como supervisor de seguridad lógicamente abarca todas las áreas ¿no? operaciones en fin, todas las áreas ¿no? almacén, en fin ¿no? entonces, ahí de repente eh, un tema con, con producción se me ocurre, ¿no? producción entonces, eh, la jefatura de producción dice, no, no puedo parar ¿no? entonces a, ellos más están enfocados a eso ¿no? A, a, a, al tema de producción, ¿no? Lógicamente, siempre hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? Eh, pero en realidad, sí, después de analizar todas las variables, ¿no? Eh, a lo más que hemos podido llegar en la empresa ha sido al cuarto nivel de la jerarquía de control, ¿no? Que es control administrativo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, ¿no? Que, que siempre va a ser así. Lo que pasa, lo que ocurre es que... Eh, por ejemplo, básicamente en, la, en las empresas de Estado se trabaja con maquinaria, ¿no? Y, por ejemplo, si vamos a sustituir una maquinaria, eso implica también eh, eh, costos, ¿no? Y, lamentablemente, la alta la dirección esos costos no los quiere asumir, ¿no? Entonces, por ahí hay un poco de traba, ¿no? Pero, bueno, eh, lo, lo, lo importante es que no es, no es la única manera de, de minimizar un riesgo, ¿no? Existen cinco maneras, ¿no es cierto? Felizmente, de acuerdo a la jerarquía de control. Muy bien, no puedo sustituir el peligro, ¿no? Entonces, ¿trato de qué? De eh, tomar un control de ingeniería. Y si no hay control de ingeniería, el que sí o sí voy a, voy a poder implementar es el control de administrativo, ¿no? Que fundamentalmente son señalizaciones Procedimientos de trabajo son capacitaciones y eh, fundamentalmente las, las eh, inspecciones que uno realice en el trabajo, ¿no? Las inspecciones de seguridad, ¿no? Es decir, el recorrido por las instalaciones de la empresa, verificando, ¿no? Que todos, en este caso, utilicen sus, sus orejeras, sus tapones de oído o sus CBBs, en fin, ¿no? Eso sí, no, no, no, no, no se va, no se va a. Eso sí se va a poder implementar, ¿no? Ahora, en el colmo ya sería pues que, que el empleador, la alta dirección, no, no implemente o no entregue, eh, o no haya equipos de protección personal, ¿no? O no capacite al personal, ¿no? Eso ya es extremo, ¿no? Eso ya es extremo. Porque yo puedo entender de que, bueno, ya, eh, son máquinas o equipos costosos, ¿no? Pero no entregar EPPs, no capacitar al personal, no hacer inspecciones de seguridad, eso sí se puede hacer, definitivamente, ¿ya? Y, y bueno, pero el tema acá, eh, yo le hablo de mi experiencia, ¿no? Pero si en su centro de trabajo, donde usted puede hacer, usted analiza, analiza que sí puede eliminar el riesgo o sea, compártalo y trate de hacerlo. Claro que sí. Porque si va a eliminar el riesgo, perfecto. O sea, perdón, si va a eliminar el peligro, perfecto, porque no va a tener ningún riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero, o sea, lo que quiero es que, que, que se tome conciencia, ¿no? De la jerarquía de control. Primero elimine. No puedo eliminar, sustituya. No puedo sustituir, control de ingeniería. No puedo, control de ingeniería, administrativo. Y al final, EPP. ¿Ya? Pero sí, si se me pide la, la mi, mi experiencia eh, no no eh, es a partir del de la, del, de la, cuarta, la cuarta jerarquía no de, de controles administrativos. ¿no? Gracias, gracias por la pregunta. ¿no? Listo. Listo. Muchas gracias. Uh -huh. No sé si hay otra intervención, algo que quieran eh, eh, no sé comentar, no sé. Me gustaría escucharlos también, por favor. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, eh, no solamente es el único artículo que está relacionado al tema, ¿no? En el artículo 57 también nos dicen lo, lo, lo propio, mire, el empleador, ¿no es cierto?, el, el, el dueño de la empresa, actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Ya tengo mis, mis, mis peligros, acá están mis riesgos, y acá están mis medidas de control. Muy bien. Eso lo hice el 1 de enero del 2022. Entonces, tengo que evaluar los riesgos, ¿no es cierto?, anualmente, como mínimo, ¿ah? ¿eh? Como mínimo. ¿Ya? Ahí está. Evaluarse una vez al año como mínimo. Entonces, el 1 de enero del 2023, tengo que actualizar mi IPRC. ¿Ya? Entonces, o cuando cambien las condiciones de trabajo. De repente el, el empleador me hizo caso, ¿no es cierto? Va a sustituir el equipo, va a sustituir la máquina. Perfecto, va a llegar otra nueva máquina, pero ese, esa llegada de otra nueva máquina, genera nuevas condiciones de trabajo. El trabajador, ¿no es cierto? Tiene que aprender a usar ese equipo, esa máquina, ¿ya? Entonces, ahí en en la en la manipulación de esa máquina ¿no? implica que haya nuevos peligros, nuevos riesgos, o de repente los mismos, pero hay más. Entonces, eso involucra nuevamente que yo haga, vuelva a hacer mi IPRC. ¿De acuerdo? Recuerden que, o sea, cada documento tiene una versión. Si yo tengo la versión 10 del 2022 y llegó una máquina o cambiaron las condiciones de trabajo, ¿no?, o me di cuenta de que hay un peligro que no lo considere, bueno, tengo que hacer otra versión, versión 11, para el 2023. Pero no tengo que esperar el 2023, ojo. ¿ah? Si se cambia la condición inmediatamente, en ese momento, tengo que hacer la, la, la, la... realizar la otra versión. ¿Ya? ¿Qué más? Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya saben que el iper no se realiza, se evalúa una vez al año como mínimo. Como mínimo. ¿ya? En cuanto al artículo 75, ¿qué nos dice? Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud del trabajo participan en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de esas. En caso de no tener respuestas de pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Fíjense, eh, la, la la identificación de los peligros ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, ¿qué mejor que nadie lo tiene que hacer un trabajador ¿no? que está el día a día en su puesto de trabajo ¿no es cierto? entonces debemos de recurrir a ellos ¿no es cierto? como supervisores como encargado de seguridad para conversar, ¿no es cierto?, y escuchar qué es lo que nos dicen ellos referente a los peligros, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que de repente ellos sepan cuáles son los peligros, pero cuando de repente usted le dice, ¿y qué, ¿cuáles serían los riesgos?, de repente no sabe, ¿no? Entonces, ahí usted entra a capacitarlo, ¿no? o sea, le dice que es un riesgo, que es un peligro, en fin, ¿cierto? Entonces, ya, él va entendiendo y le puede explicar de mejor manera. El tema es que debe haber comunicación, con ellos. No es porque uno sea supervisor de seguridad ya lo sabe todo. No. Al contrario. ¿No es cierto? Aprende uno de, de, de las personas que están en, el, en el su puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, recaba eso, ¿no? Y bueno, implementa el hiperc Ahora, el artículo es bien claro, ¿no? Si el trabajador da una eh, una sugerencia, en fin, o algo a su, a su, a su empleador, que está ocurriendo, que existe un peligro, un riesgo acá, y no le hace caso, ¿no es cierto? Entonces el trabajador tiene la potestad de eh, recurrir, dice, a la autoridad administrativa de trabajo correspondiente. ¿no? Entonces, no hay que esperar ese, ese, ese escenario, ¿no? Al contrario, si es que un trabajador va y nos dice que hay un peligro, un riesgo, es porque, o sea, está comprometido con la seguridad. Y, y nosotros, al no hacerle caso, eh, sería al revés. No, no, no estaríamos comprometidos con la seguridad, ¿no? Si estoy observando que un trabajador viene y me sugiere esto, bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Claro, como dice Jaime, ¿no? Los trabajadores deben de conocer sus peligros, ¿no? Y riesgos en su puesto de trabajo. Así es, así es. Fíjense, eh, el IPRC es un documento que se tiene que exhibir, ¿ya?, en, en el en la misma área de trabajo por ejemplo en el área de mantenimiento en el área de mantenimiento tiene que estar ahí pegado como un cuadro el hiper C ya pero vuelvo y repito ya si el trabajador no sabe que es un peligro no sabe que es un riesgo no sabe qué significa hiper C ya eh, eh, no sabe lo básico entonces menos pues le, le, ese, ese cuadro eh, para él significaría un adorno, ¿no es cierto? Que no lo entiende, ¿se dan cuenta? O sea, miren eh, eh, el tema el tema es ese de tomar conciencia primero nosotros, nosotros nosotros nosotros tenemos que estar convencidos de, la que, se, de, la, de, de, de que la gestión de seguridad funciona una vez es que nosotros estamos convencidos y lógicamente sabemos algunos conceptos, ¿no? Ya, ya podemos eh, eh, eh, difundir esto y enseñar y hacer docencia ¿no? pero si no no conocen los trabajadores o sea que ¿qué más qué, hay qué, qué tomar en cuenta? Pues, o sea, si, si, no, si leen ahí peligro, riesgo control, ¿qué es eso? y ven ahí un cuadro ven con números, no entienden nada ¿no? entonces hay que capacitarlos, hay que explicarles qué significa tal o cual cosa ¿no? pero si usted le explica bien ¿no? entiende entonces, va a llegar un momento en que él mismo o ella misma le va a decir, no, fíjese, he detectado este peligro no, y no está contemplado en la, en la relación de peligro que usted ha hecho. O, o, o se me ocurre que esta, me, este, este riesgo no, es consecuencia de este peligro, pero este riesgo que yo he determinado no, no lo ha considerado. ¿Se dan cuenta? O de repente le sugiere ¿no? una medida de control. Entonces, cuando a usted le diga eso definitivamente ese trabajador o trabajadora ha entendido lo que es un hiperc y está formando parte del sistema de gestión ¿no? entonces esa es la idea esa es la idea ¿no? porque poner ahí como, como un cuadro que, porque la, la, la legislación me lo dice pero cuando yo voy audito y pregunto al trabajador, a ver eh, explícame qué significa eso me quedan mirando entonces no sirve de nada ¿No? Es como si no estuviera... Eh, eso me indica de que, uno, el trabajador no ha sido capacitado en, en, en seguridad, y dos, que mucho menos, pero mucho menos, ha participado en la elaboración del IPRC. Mucho menos. ¿No? Entonces, esas cositas tenemos que combatir. ¿No? Entonces, si está ahí, es por algo, ¿no? Tiene que estar por algo. ¿no? Entonces, Tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de, de, de lo que estamos haciendo en, en la gestión. ¿eh? ¿Qué más? Eh, ya en el, en, el, en el reglamento de seguridad, nos dicen el artículo 30, ¿no? En el caso del inciso C del artículo 35 de la ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir el empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, estas deberán entregarse en forma física o digital a más tardar el primer día de labores. ¿no? Claro, ahora ya todo... Todo contrato de trabajo tiene que traer consigo eh, eh, dentro del contrato cuáles son las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para que el trabajador desde ya sepa cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales está expuesto en su, en su, en su puesto de trabajo. ¿ya? Eso es fundamental, ya sea de manera física eh, o digital. ¿no? Definitivamente. Sí. En el artículo 32. Siempre del reglamento. Dice, la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo que debe exhibir el empleador, es la siguiente. ahí está, ¿no? Lo que hemos dicho. Exhibir la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su medida de control. La documentación referida en el inciso C debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro. Del... ¿Te dan cuenta? Visible, dice, ¿no? Visible. Se tiene que exhibir, ¿no? Pero se puede exhibir bonito todo, lo pongo, pongo verde, riesgo bajo, eh, amarillo, riesgo medio, y rojo, riesgo alto, ¿no? Y pongo los números, llego el número pongo riesgo, riesgo residual, ¿no? Pregunto al trabajador, sabe nada, sabe ni riesgo, ni pedir, sabe nada. Entonces, ¿qué me sirve? No sirve nada. Entonces, antes de, de publicar eso, capaciten a su personal. Díganle qué cosa es un hiperc qué significa la I, la P, la. Díganle así, así, de frente, así, así, aunque parezca eh, como a niños, no importa, díganle, ¿no? Muéstrele de repente videos de repente un poco impactantes, pero que, que eso le hace a tomar conciencia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, si no, esto me puede pasar, me puedo accidentar. Y va a pensar también en su familia, ¿no? Entonces. Tomar conciencia es, eh, eh, eh, es, es un ejercicio que, que involucra lo que les estoy diciendo. ¿ya? Eh, la, la, la, la difusión es fundamental, es fundamental. La capacitación es fundamental. La, la comunicación es básica, es básica, señores. ¿Ya? Háganlo, por favor. Claro. Mire, eh, como ya Marco nos dice, ¿no? ¿Son necesarios los boletines semanales de seguridad en el trabajo? Por supuesto, porque un boletín, ¿no es cierto?, es una manera de comunicar, ¿no?, a los empleados sobre lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la empresa, o de repente prevenir, ¿no?, eh, lo que pueda eh, eh, ocurrir en la empresa, ¿no? De repente un boletín puede. Eh, si nosotros no, no, estamos en una, de repente en una industria pra, papelera B y la semana pasada se produjo un accidente, un incendio en la industria papelera A. Entonces, esa, esa información es importante colocarla en un boletín, un periódico mural ¿para qué? Para evitar que se repita en nuestra empresa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Todo medio de comunicación es fundamental. La semana pasada eh, me pareció, sí creo que lo dije... Eh, el, el buzón de sugerencias, ¿no? El buzón de sugerencias es anónimo, ¿no? Implementar un buzón de sugerencias, ¿cuáles son los, los peligros, los riesgos que han detectado en su centro de trabajo? Anónimo, anónimo, ¿no? Porque hay trabajadores, y me ha pasado que piensan que, que si ponen su, su apellido, nombre, van a tomar represalias contra ellos. Algunos piensan así, ¿no? No sé por qué. Pero, en fin, ¿no? El tema es que... Eh, Usted tiene que, que tratar de que sus empleados o sea, se, se, se involucren en el sistema de seguridad, que sepan qué cosa es, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? la ley también dice ¿no? Que, que tienen que saber la política, ¿no? Pero la política, bueno, y la política no sé, son como, como 20 renglones, ¿no? En, en la vida, pues, ¿no? Entonces, usted le va a leer los 20 renglones al trabajador y, la, y con la justa le va a entender uno. No, porque de repente hay términos que no sabe, no conoce. Repito, la terminología es fundamental. Primero empiece por la terminología, que sepan los conceptos, dele ejemplos, ¿no es cierto? Cuando el trabajador le explica el concepto, le da ejemplos, le enseña videos, ¿no? empiece a entender. ¿no? No es de, la, de la noche a la mañana no va a tomar conciencia, pues, olvídese, ¿no? Entonces, hay que saber también cómo llegar a, lo, a, los, a los trabajadores. ¿ya? Entonces, esto que no caiga en letras muertas tampoco, ¿no? No dice e, e, identificación de peligros que sea exhibida. Muy bien, vamos a exhibir. ¿ya? Si se exhibe en el área de mantenimiento, todos los trabajadores tienen que saber qué cosa si es de peligro, qué es riesgo, cómo lo va a controlar, qué significa riesgo alto, medio, bajo, en fin. No les digo que sean expertos, ¿no? Pero sí que sepan interpretar. Que sepan, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Dentro del reglamento también tenemos el artículo 77, ¿no? La evaluación inicial de riesgos debe iniciarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente, ¿no? Experimentado. En consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe por sus características personales o estado de salud conocido sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organización. B, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. ¿no? Este, es, este es el punto que nos interesa del iper C, determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos. Y de analizar los datos recopilados en, la, en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Miren, eh, otra cosa, no solamente se trata de colocar los controles. Muy bien, a mí me salió un riesgo alto, voy a tomar estas medidas de control. Eh, nada que uno haga en el, en, la, en el sistema de gestión tiene que en, en, en, no, no, en letra muerta. ¿A qué me refiero? Si usted eh, determina una, una, dos o tres medidas de control, esas medidas de control tiene que implementarlas. Tiene que implementarlas. ¿ah? No es, y, y tiene que fundamentar. Cuando, cuando a usted lo auditen o cuando llegue la superintendencia de la laboral, le va a decir, eh, permítame su se y va a ver Va, va, va a ver las medidas de control que usted ha colocado y le va a pedir sustento. ¿no? Acá usted dice que el riesgo es alto. ¿no? Acá las medidas de control me indican, ¿no? por decirle, ¿no? eh, eh, inspección ¿no? eh, al área de trabajo diaria, inspección diaria del supervisor de seguridad. Entonces le va a pedir su su registro de inspecciones de seguridad diaria, y si no, y si a usted le falta un día, olvides no está cumpliendo. La medida de control que usted ha colocado no la está cumpliendo en la, en, la, en la realidad. ¿No es cierto? Entonces es una observación, es una no conformidad. Se dan cuenta, ¿no? Entonces no es colocar por colocar las medidas de control, hay que realizarlas, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque se supone que de esa manera vamos a controlar el riesgo vamos a disminuir el riesgo. Y si no lo estamos haciendo, no, no, no tiene sentido. ¿No? No tiene sentido. Y peor, ¿no? Que eso se lo diga su... De repente usted instruyó a su, a su trabajador y, y su, su mismo trabajador observa que no se, no se está haciendo. no Peor, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, eh, la, las medidas de control no solamente son para redactarlas, sino para realizarlas, para cumplirlas. ah ¿eh? ¿Qué dice César en una ocasión en el trabajo un trabajador manipulando una puerta en mal estado perdió la parte del dedo podría cargar esto eh, una indemnización eh, si producto de la manipulación de esa puerta eh, a, ver, si, a ver dice acá manipulando una puerta en mal estado eh, en la pregunta inicial es ¿por qué manipuló esa puerta en mal estado? ¿no? claro, o sea, definitivamente es un accidente de trabajo y como tal debe ser investigado y como tal analizar las causas ¿no? entonces si el, el trabajador manipuló la puerta como producto de su trabajo ¿no es cierto? bueno, ahí cambia la cosa ¿no? ahora si él si el trabajador fue capacitado, sí o no. Si aprobó la capacitación, sí o no. Si, si leyó el reglamento, sí o no. ¿Cierto? Entonces ya la investigación va a determinar, ¿no es cierto? Si corresponde o no, una indemnización. ¿ya? Ahora, eh, le digo una cosa, ¿no? Eh, si ese trabajador estuvo manipulando esa puerta, ¿no? que no fue producto de su trabajo, sabiendo que estaba eh, dañada, malograda, ¿no? Y, y no correspondía que él manipulara esa puerta porque no fue contratado para eso. Ay, si no, pues definitivamente no. Ah, sí, sí sabía que estaba en mal estado. Ah, no, pues, eso, eso eh, si, si él sabía que estaba en mal estado, entonces, ¿para qué la manipuló? No, no tiene sentido. Ya hemos dicho, o sea, si nosotros, o sea, eh, eh, ¿quién su usando juicio, no es cierto? ¿no? Eh, peor, pues, si no está dentro de sus funciones, peor todavía. Peor, ¿no? Es, es como... Eh, no, ahí, ahí es otra cosa. Si, si sus jefes le ordenaron, ¿ya? Miren, ahí una cosa es importante, ¿ya? Entonces, eh, esa parte de, de, de, que, de que mi jefe me ordenó, ¿no? Eso, eso tiene que... A ver, no solamente tiene que quedar eh, verbalmente, ¿no? Eh, tiene que haber un medio probatorio, porque de repente el, el empleador le dice, no, yo no te ordené, y se acabó la cosa, se dan cuenta, ¿no? Entonces, eh, debería haber un medio, medio probatorio, ¿no? Eh, eh, yo a mis trabajadores les digo, ¿no? Si es que ocurre eso, este, yo le diría a mi jefe, el jefe, por favor, envíenme por, por, por correo, por favor, ¿no? Un correo, ¿no? Bueno, de repente, ahora, pues por el WhatsApp, no sé, ¿no? Algún medio probatorio. Me he accidentado, producto de que mi jefatura me indicó que haga esa operación. Y producto de esa orden, me accidenté. Eso, ese escenario, sí, sí me dicen indemnización. Sí amerita, ¿ya? Pero si el trabajador ha estado manipulando una puerta que sabía que estaba mal y, y fuera de sus funciones, adiós. ¿Ya? Eso sí. Eso sí, así de claro. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. A ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el artículo 82 nos dice, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. ¿no ¿Es cierto? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso. Muy bien. Identificación de peligros. Bueno, ya hemos visto cómo vamos a identificar un peligro, ¿no? Vamos a preguntarnos qué pasaría si al identificar un peligro, ¿no es cierto? Qué pasaría si... ¿no? ¿Qué pasaría si el piso está con aceite? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? De esa manera podemos identificar el peligro. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si, no? Este equipo hace mucho ruido en el área de mantenimiento. Se dan cuenta, ¿qué pasaría? Nos preguntamos. De esa manera identificamos un peligro, que es? no es otra cosa que daño. Si la respuesta es, ah, me va a causar daño, me voy a caer, me voy a trapezar, me voy a fracturar, me, voy a, me va a causar herida, ah, me voy a, voy a... a la postre me voy a volver sordo. ¿Se dan cuenta? Si es que detecta un daño, definitivamente eso representa un peligro. De esa manera, identificamos el peligro. ¿no? Evaluar los riesgos. ¿no? Recuerde, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. ¿De acuerdo? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Ya? La matriz hiper-se. ¿Qué es la matriz hiper-se? Imagínense un, un Excel, una hoja de cálculo con una lista. De todas las actividades que hace la empresa. Por cada actividad que hace la empresa, tenemos una serie de peligros. Por cada peligro, una serie de riesgos. ¿De acuerdo? Y por cada riesgo, no tenemos que evaluar el riesgo, saber si es alto, medio o bajo. Una vez que ya tenemos, y hemos evaluado los riesgos si alto, medio y bajo, tomamos la medida de control. ¿En qué consiste la medida de control? Disminuir el nivel de riesgo. Si es alto, la medida de control debe pasarlo a medio, por lo menos. Si es el riesgo medio, la medida de control tiene que pasarlo a riesgo bajo. ¿De acuerdo? Y si es riesgo bajo, mantener, mantener. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz IPRC, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos para su control. ¿Ya? El IPRC de línea base, al inicio de la implementación del sistema de gestión de la empresa, y luego anualmente se controlan todos los peligros y sus riesgos asociados, presen asociados presentes en todos los procesos de la empresa, siendo esta aplicación el proceso más importante en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hiper específico. Hiper específico que se aplica cada vez que hay un cambio en la empresa. Por ejemplo, un nuevo proceso, la instalación de una nueva máquina, etcétera, Para que se controlen los nuevos peligros y sus riesgos asociados originados por el cambio y que estos, ¿cierto? Eh, por la pobre o no la planificación del cambio, cause accidentes. Ese es el hiper... C específico, ¿no? En un área puntual. Y per se continuo, aplicado por los trabajadores antes de iniciar los trabajos en las tareas que diariamente les son asignadas. Una herramienta muy conocida es el análisis de trabajo seguro, ¿no? Es el ATS, ya ATS, eso es para, para realizar, eh, como les decía, ¿no? Fundamentalmente para trabajos de alto riesgo, ¿no? Cuando se hace trabajos en altura, en espacios reducidos, confinados, eh, trabajos en caliente, ¿no? Para ese tipo de, de actividades se hace un hiper-C, ¿ya? Un, es rápido, el hiper-C eh, que significa peligros, riesgos, medidas de control. Y ese hiper-C -se, se llama hiper-C continuo. Acá está. Fíjense, a esto quería llegar. Este es el centro del, del, del, de la de la charla de hoy. Fíjense, ¿cómo nosotros, cómo nosotros vamos a saber, ¿no? Que ya hemos dicho, eh, el riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Entonces tenemos que tener variables, ¿ya? Esto nos, nos refleja el cuadro de riesgos, ¿ya? El riesgo, ¿ya? En este, en este caso, porque okay, ya he, he manifestado de que hay otros casos, pero este es un caso. ¿ya? Eh, eh, vamos a evaluar eh, dos, dos, eh, vamos a evaluar dos variables. La probabilidad del riesgo y la severidad del riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra el riesgo? Tenemos cinco niveles. No, es escaso que, que se produzca. No, es poco probable, bajo. Puede suceder, tres. Sí, es probable que ocurra. Cuatro. No, es muy probable que ocurra. Se dan cuenta. Entonces, usted analiza, usted analiza, ¿no? La probabilidad del riesgo. Entonces, ejemplo, el, el, el aceite vertido en el piso en el área de mantenimiento, ¿ya? Analiza el riesgo, ya vamos a eh, determinar el riesgo, ya vamos a analizar el riesgo de caída, ¿ya? A ver, habiendo eh, el aceite en el área de mantenimiento en el piso, ¿es escaso que me caiga? ¿Es poco probable que me caiga? ¿Puede suceder que me caiga? No, es probable que me caiga. No, olvídate, es muy probable que me caiga. Se dan cuenta, usted analiza el riesgo. ¿Ya? Y de acuerdo a la respuesta, ¿no? Usted va a colocarle. Si es casi nulo que me caiga, uno. ¿Es poco probable que me caiga? Dos. ¿Puede suceder que me caiga? Tres. No, es probable que me caiga. Cuatro. Olvídate. Es demasiado probable que me caiga. Muy probable que me caiga. Coloca cinco. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es una variable. ¿Ya? La otra variable va a ser la severidad. ¿Ya? Fíjense. Acá. ¿no? Vamos a ponerle cuatro ¿de acuerdo? En que sea probable sea probable que me, que me, que me caiga, ¿ya? Producto del, del, del aceite derramado en el, en el área de mantenimiento. Muy bien. Ahora vamos a analizar las otras variables. La otra variable, perdón, la severidad. ¿Ya? Fíjense. Si el, el, el riesgo, la consecuencia no de que me caiga va a ser poco severa, le pone 1. Si va a ser moderada leve, le pone 2. Eh, si la severidad de que me caiga va a ser moderada, 5. Si la severidad de mi caída va a ser moderada alta, 10. Si la severidad sí es mayor, 20. Y si la severidad es catastrófica, puedo, puedo, puedo morirme, 50. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, usted va a valorar la severidad y va a valorar la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Que la severidad al caerme va a ser moderada. ¿De acuerdo? Entonces, decidimos que la severidad al caerme en el, en, el, en el área de mantenimiento producto del piso mojado con aceite es 5, ¿ya? Y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que me caiga con el piso mojado es 4. Usted intersecta. Acá sube y acá se va para la derecha. Donde coincidan, usted va a multiplicar esos valores. 5 por 4, 20. Ya está. Y de acuerdo a este cuadro, ya usted va a determinar la valoración de riesgo. Así es. Entonces, la lectura es sencilla, ¿no? A ver. Creo que lo tenemos. Acá está. Valoración de los riesgos. Si nos sale color rojo, riesgo crítico. Si nos sale color naranja, riesgo alto. Si nos sale color amarillo, riesgo medio. Y si nos sale color verde, riesgo bajo. ¿No es cierto? ¿Nos salió qué color? 40, ¿no? 40. ¿No es cierto? 10 por 4, no, moderado, ¿no? Dijimos moderado. Moderado, dijimos. Moderado. 5 por 4, 20. Ya está. ¿Qué nos dice naranja? Riesgo alto, claro x mayor a 10, menor, menor o igual a 50. Estamos en 40. Entonces, el naranja nos indica que el riesgo es alto. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de que haya un piso eh, mojado, perdón, el piso eh, con, con aceite en el área de mantenimiento, hemos determinado que el, el nivel de riesgo es alto. ¿Se dan cuenta? Entonces, Nuestras medidas de control, ya sabemos, bueno, ya sabemos el peligro, ya sabemos que el riesgo es alto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tomar medidas de control de tal manera que pasemos a riesgo medio, amarillo o a riesgo bajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es la idea en el hiperc, en la elaboración del hiperc, reducir los riesgos. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá hay una, hay una, hay una, hay un ejemplo también, ¿no? Entonces, la actividad de regado, ¿no? Y desatado, ¿no? Peligro, una roca suelta, ¿no? Consecuencia, riesgo, desprendimiento de la roca, daño a la salud, medidas de control existente, cumplimiento de procedimiento de desatado de rocas desde un lugar seguro, la probabilidad, cuatro, ¿no? ¿qué cosa era 4? probabilidad, es muy probable perdón, es probable ¿ya? la severidad le ha puesto 50 catastrófico, lógico una roca, adiós ¿no? 50 por 4 200 200, acá está nivel rojo ¿qué es nivel, qué color rojo? Riego crítico, puedo poner rojo entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Medidas de control. ¿Cuál es la medida de control? Capacitación, actualización de procedimientos, etc. Se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, de esa manera se elabora nuestro IPRC. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro, tienen alguna duda, por favor, porque este es un tema central e importante que ustedes conozcan cómo elaborar. Quisiera oírlos, por favor, o, o leerlos. Me interesa que esto quede claro. ingeniero. Sí, por favor, por favor, le escucho. Sí, por favor, le escucho. Sí, sí este, eh, el límite eh, de lo que es la valoración de los riesgos hasta, hasta 250. No, ¿por qué no es hasta 300 o 400? ¿Por qué lo han hecho hasta ahí? ¿Por qué lo han, lo han parametrado hasta ahí? ¿No? Este, y ya otra cosa, aquí, por ejemplo, la parte de lo que es la, dice, la este, severidad, eh, sé que abajo, eh, lo que es la probabilidad es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero acá le han puesto otros números. Pues esos números, ¿cómo, ¿cómo los colocan? ¿Son aleatoriamente los escogen o colocan de manera ya fija? Allá, sí. Como yo les decía, esto de acá es eh, eh, una manera... Severidad. Perdón. En la severidad, por ejemplo, dice mínima 1, moderado 2, moderado 5, 10. Esos, esos números, ¿cómo dónde los, los, los ponen? ¿Dónde los sacan? Porque acá en escaso sí, bueno, sí sé que es 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer que la sí. tabla de doble entrada, pues, se coordine, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. hacen eso? ¿Y por, qué, ¿Y por qué el número más alto es 250? ¿Por qué no lo han designado solamente hasta ahí? ¿Por qué no lo han puesto más valor o algo? O de repente... Una eh, eh, pregunta, el... Sí, sí, sí, sí, te entiendo. Cuando empecé el, el, la explicación, eh, señalé que eh, este, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un modelo, ¿de acuerdo?, Existen varios modelos, ¿cierto?, de elaboración de I Ese es solamente un modelo, ¿no es cierto?, que les indica que, se, que las variables que se utilizan, ¿no?, es la severidad y la probabilidad, ¿ya? Existen otros modelos también que indican otras variables, ¿no? Por decirles, ¿no?, el número de personas expuestas, ¿ya? Entonces, si un área tiene... Eh, no sé, de una a diez personas que trabajan en esa, en esa área, ¿cierto? Se le coloca el número uno. Si esa área tiene eh, de 11 de, de a 20 personas, el número dos. Y así, existen otras variables para determinar el nivel de riesgo. No es esta la única. ¿De acuerdo? Existen otras. ¿Ya? Eso ya depende bueno, de, de, del encargado de seguridad o de la política que tenga la empresa, ¿no? Esto no es algo eh, eh, único, ¿de acuerdo? No es algo único, ¿no? Lo que he querido eh, eh, comunicarles, eh, eh, darles a conocer, es de qué manera, ¿no? De qué manera se, se determina el nivel de riesgo, ¿ya? El nivel de riesgo se determina por la multiplicación de factores, de variables. Ya, Otras utilizan, la, aparte de la severidad y la probabilidad, utilizan la consecuencia. ¿No es cierto? Serían tres variables. Entonces, este, este cuadrito tendría que anexarse a otro que indique la consecuencia. ¿Se dan cuenta? ya. Entonces, eso es lo que he querido tratar de transmitirles. ¿Cómo, cómo se halla el nivel de riesgo? como el producto, ¿no es cierto?, de variables. ¿Ya? Entonces, de respondiendo a su pregunta, no es la única. No es la única. Hay otras más, ¿no es cierto?, que definitivamente eh, se tienen en cuenta también. Pero lo que sí no va a cambiar es el nivel de riesgo en cuanto al, al, al, a, al producto. Es decir, el mayor producto, ¿no es cierto?, va a ser riesgo, alto, ¿ya? Y, y cada vez que, que va disminuyendo, va, también va disminuyendo el, eh, el riesgo, el nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Okay, okay, sí. la respuesta? Muy, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Ajá, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra, eh, eh, otro comentario, de repente algo no se ha entendido, por favor, quisiera... Quisiera escucharlos o leerlos, por favor. Me interesa que, reitero, me interesa que esto quede claro. Claro, el, el ejemplo. Ya... Acá está, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a, en este caso, de, de, de, para, este, para este ejemplo en particular, ¿no? Multiplicamos probabilidad por severidad, que son las dos variables, ¿de acuerdo? Y nos da un producto, este producto. De acuerdo al rango que lleguemos, determinamos... El, el tipo eh, el nivel de riesgo que hay ya Entonces vamos a ver por ejemplo que en otras matrices ustedes van a van a ver eh, lo que se llama riesgo residual a qué se llama riesgo residual por ejemplo, yo yo eh, tomo las medidas de, de de control allá Entonces si yo capacito al personal y yo actualizo mis procedimientos ya la severidad no va a ser la misma. La severidad, ¿no es cierto?, ya no va a ser tan alta. Ya no va a ser... Des... Ya no, ya no... A ver, por ejemplo... A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Miren. Acá. A ver, a ver, Acá. Por ejemplo, ¿qué nos dice en cuanto a la severidad? La severidad nos dice que es 50. ¿Ya? Es, es la mínima. Es la mínima. ¿Ya? Porque es el catastrófico. Ahora, la probabilidad me pone en 4. Si la probabilidad es 4... Cuando yo capacite, ¿no? O yo actualice mis procedimientos, ya no va a ser cuatro, podría ser dos, ¿no es cierto? Va a ser baja la probabilidad. O podría ser tres. Imaginemos que sea tres, ¿ya? Puede suceder. Entonces, ¿cuál va a ser la multiplicación en este caso? Ya va a ser tres por cincuenta, va a ser 150. Ahí todavía estamos en catastrófico, no lo he bajado. Entonces, tengo que seguir bajando, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a ver, ¿dónde está? A 2, ¿no? A 2. Si fuese 2, ahí sí, ¿no? 50 por 2 sigue siendo 100. Entonces, tiene que ser escasa, 1 por 50. Ahí recién va a bajar a qué? A naranja. Ya no va a ser, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Ya no va a ser crítica, sino va a ser alta. ¿Se dan cuenta? Ya Y una vez que la tenga en naranja, ya tengo que revisar nuevamente otros controles. ¿De acuerdo? Para bajarla a amarilla. Eso es el riesgo residual. ¿De acuerdo? Eso es el riesgo residual. Exacto. Otras, otras matrices utilizan, Cristian, frecuencia y severidad. Así es, correcto. ¿no? Por eso yo les yo decía que esta no es la única, existen más. ¿De acuerdo? Existen más. Muy bien. ¿Quedamos claros hasta ahí, señores? ¿Está claro? ¿Podemos avanzar? ¿O ¿Hay alguna duda, consulta, por favor? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, identificar actividades, el primer paso, identifico cuáles son mis actividades, listar las actividades que componen la tarea a realizar identificando el tipo de actividad, ¿no? Y esta es mi matriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, una actividad ronda de seguridad en áreas internas, ¿no? Externas de la edificación. Tengo mis peligros, para cada peligro un riesgo o más de un riesgo. Cuáles son las consecuencias de esos, de esos riesgos, tomo los controles, ¿no es cierto? Y multiplico probabilidad por severidad. Y de acuerdo a lo que me salga, determino el nivel de riesgo. Crítico, alto, medio, bajo. Tomo los controles a implementar y bueno, acá se pone responsable generalmente de cada área, ¿no? Eso, eso se estima. ¿Ya? Muy bien. El paso dos. Es identificar, ¿no es cierto? El peligro, riesgos y consecuencias, ¿no? Inventario de todos los peligros, todos los riesgos y consecuencias asociadas a cada tarea, ¿no? ¿Cierto? Ahí se coloca. Uh -huh. Y el paso tres, evaluar los riesgos. Esta es prácticamente una matriz, ¿no? Digamos que esta es mi guía, ¿no? Esta es mi guía. Con esto me voy a guiar, ¿no? Porque acá voy a multiplicar la severidad versus la. Probabilidad, ¿no? Bueno, el nivel de riesgo ya hemos visto que se multiplica. Para este caso, para este caso, probabilidad por severidad. ¿No? La frecuencia, ¿no es cierto? Este, de acuerdo a lo que estamos observando acá en la, en la pantalla, ¿no? Es, eh, por ejemplo, acá tenemos eh, imposible, ¿no es cierto? La probabilidad sería un sexto, ¿no? Y acá eh, la probabilidad, eh, cuatro quintos, ¿no? Cuatro quintos, o sea, eh, del total, ¿no? Eh, probabilidad en un dado, ¿por qué? Porque tiene el total de eventos en un dado son seis, porque hay seis, seis, eh, eh, seis caras, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que salga el cinco es una en seis. Acá tenemos cuántas, cuántas esferas, cuántas pelotitas. Tenemos cinco pelotitas, ¿no es cierto? Y salieron, o sea, la probabilidad de que salgan cuatro, ¿cierto? Cuatro opciones, cuatro quintos. Igual acá, la frecuencia probabilidad es un valor entre cero y uno. Donde el denominador siempre nos va a indicar la cantidad de eventos totales. La totalidad de eventos. Así es, así es. Uh -huh. Muy bien. Ajá. Y de esa manera tenemos eh, el cuadrito de, del IPRC ya llenos, ¿no? Con los peligros, los riesgos, las consecuencias y los controles que estamos utilizando, ¿no? Dependiendo del color, se coloca el nivel de riesgos, ¿no? Para este caso, reitero en particular, es la multiplicación de probabilidad por severidad, ¿no? Bueno, los controles, ya hemos dicho que tiene que tener, eh, basarnos en la jerarquía de controles, ¿no? Reitero nuevamente, ¿no? primero eliminar después sustituir después tomar medidas de ingeniería ¿no es cierto después controles administrativos y al final los ctps ¿ya? Ahí está no lo dicho no eliminamos el riesgo no sustituimos equipos por otros realizamos controles de ingeniería no después controles administrativos básicamente capacitaciones señalizaciones y al final uso de equipos de protección personal. ¿De acuerdo? No se olviden esta jerarquía, por favor, al realizar su control de riesgo. ¿no? El paso cuatro, establecer los controles existentes, procedimientos, equipos, no, ¿no? que reducen la probabilidad de accidentes. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, eh, ha quedado todo claro, se ha entendido, por favor. No sé si tienen algún comentario al respecto, me gustaría escucharlo o, o, o leerlo, por favor. Ah, eh, eso, Samantha, me imagino que va a ser en el transcurso de la semana que envía el material. Exactamente no podría definírtelo. Eso tendrías que conversarlo con, con la señorita Erika, me parece. Ajá. sí ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Algo que, no sé, que quieran complementar, decir o consultar, por favor? Sí, claro que sí. Vamos a poner los controles de ingeniería. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Ahí está. Esos son los controles de ingeniería. Sí, sí dime Carlos. Una consulta. Sí, se coloca la nueva fecha. O sea, cada documento tiene un código. Ese código no se, no se altera. El código no se altera. Lo que se altera, ¿no es cierto? Es la versión del documento y la nueva fecha en que se ha elaborado. ¿Ya? La fecha sí se coloca, la nueva fecha sí se coloca, claro. La nueva fecha y el, la versión, ¿no? La versión. mhm uh -huh. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya ustedes saben cómo realizar su IPRC, ya saben cómo capacitar en IPER-C también. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Ya? Y ya nos vemos en nuestra próxima clase de la semana que es el jueves 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, buenas noches y que estén bien. Hasta luego.